Thank you. ¿Quién eres? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cobado! La isla sin amparo es un lugar hueco y frío No entiendo por qué cimbrean las palmeras Y no entiendo por qué vuelven las gaviotas vacía aún se oye bien romper a las olas, pero no esta esa voz que las acompañaba suavemente a perderse en la arena. Es como sobrevolar con los dedos las teclas de un piano sin llegar a tocarlo. Es como intentar abarcar colores y gamas de hojas caídas cuando van a la deriva precisamente en otoño y de una forma maldita. En la playa hay huecos donde nos podríamos sentar y caracolas que perseguir, mareas que saltar o mareas en las que hundir los pies O oh, no sé por dónde te has ido, pero por las mañanas lleno la isla de agujeros y a la tarde, cuando ya me olvido imagino que son tus huellas y las sigo te sigo hasta el desfiladero, y a veces por la ensenada, a veces hasta los arrecifes coloreados, a veces mirando hacia arriba por el cerro. Te sigo, te sigo y te sigo. Un día acabaré mar adentro. Filando el ojo hasta el final de la página. Es como una partitura, como una ficción matemática. ¿Dónde se han ido todas las piedras? Y los títeres sin cabeza, y los cuentos de la biblioteca. Es el armario más vacío que veo que se cierra. Da un golpe en la nuca y un frío por las entrañas. Adiós a tu fuego favorito. Qué miedo tengo a las telarañas que tejen sobre ti sin mi permiso. Tu mula olvida cuando pisa que nos estamos alejando por sus huellas del toboso. Y lo que duele en son la sonrisa. Seguiré espoleando fuerte a la mula. Hasta que se rinde y desista. Hasta la vista, Dulcinea. Hasta la vista.